Un video aficionado muestra el momento cuando se registra un pleito entre estudiantes y personas de la clase civil En frente del Liceo Ercilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís El video muestra cuando jóvenes vestidos de civil esperan a los estudiantes a la salida del centro educativo Y uno de estos arremete contra el portero previsto de un arma blanca la directora del Liceo Bersilia Pepín dijo que en ese centro educativo están expuestos a cualquier cosa. Siempre le hemos solicitado seguridad, porque este centro es una bomba. Nosotros estamos aquí al mar de que cualquiera venga a hacernos algún daño, que fue lo que ocurrió en la tarde de ayer, porque tenemos estudiantes que lo conocen y sabemos cómo son, entonces por eso nosotros actuamos. Le solicitamos a Delidania, que le diga a todos una sosa, que la policía escolar no era en las oficinas, que era aquí que nosotros necesitábamos nos dos ramos que resolvieran el problema de acá. Debe ser el único problema que tenemos, que estamos solos, que tenemos la gente de unos porteros que lo amenazan y si ese muchacho no, no corre y de lo que había ocurrido en la mañana, en la tarde ayer Mientras que la directora regional de educación, Mariel Santos, asegura que tomará parte activa en el incidente ocurrido en el Liceo Ercilia Petín. El rey de, los, de las situaciones, de actos que ponen en peligro a los demás compañeros, inclusive como ya vimos en un video en el día de ayer, en donde un portero que no tiene nada que ver, un padre de familia que está haciendo un trabajo ahí, Prácticamente, si no hubiese corrido de la manera que lo hizo, pierde la vida, porque un estudiante, porque me informa que son estudiantes, aunque no estaban vestidos de uniforme, incluso correspondiente a otras tantas, le tiraron con la intención de agredirle con un cuchillo, como ya hemos visto, y también la preocupación de que en los centros educativos se den esta clase de enfrentamiento y vemos como cada día con tanta ira como institución educativa estamos dispuestos a agotar los procedimientos concedientes a respeto a los menores y también al apoyo psicológico que haya que dar. Pero lamentablemente también vamos a crear consecuencias porque se han violentado derechos y para eso nosotros tenemos la justicia para que defina cuáles son los castigos o los procedimientos de rigor ante situaciones como esta.